A nosotros los periodistas nos divierten tanto las campañas electorales porque ahí se ven cosas eh, interesantes sobre cómo mienten los políticos porque de eso se trata, en las campañas electorales se miente, mienten todos Ahora vamos a analizar lo que dijo Macri porque es otro de esos ejercicios de mentira igual que lo de burlando La angustia que produce esta situación se ubica en el medio del pecho es ahí donde millones de argentinos sienten el miedo a quedar sin trabajo, el miedo a necesitar ayuda para la salud y no conseguirla, a que la jubilación no alcance, a que nos roben o que nuestros hijos se vayan del país. Ese es el temor a que todo empeore aún más y que convierta al futuro en una amenaza en vez de esperanza. Pero tengo la convicción de que este tiempo oscuro ya empezó a terminar. Hace casi 80 años, una parte importante de la sociedad argentina eligió creer en líderes mesiánicos. Personajes que supuestamente nos salvarían y nos llevarían a una vida mejor. Este liderazgo paternalista, lo llamo, desalentó a los argentinos a asumir su propia responsabilidad. Su propia responsabilidad en los cambios que querían para sus vidas. Y esa subordinación nos trajo hasta acá. A un país con más de la mitad de los argentinos pobres con la economía arrasada, acechados cada vez más por el narcotráfico. Nunca creí en ese modelo, porque se fundamenta en el caudillismo, se fundamenta en el capitalismo de amigos en una forma autoritaria de gobernar. El Macri grabó un video que evidentemente estaba leyendo un texto en un teleprompter, pero cuando uno analiza lo que dice Macri, encuentra algunas cosas curiosas. ¿no? La primera, la que a mí más me llama la atención, es que él... Eh, ...se considera parte de la solución y no parte del problema. Esto Y, y piensa que los electorados a esta altura del partido no, no tenemos memoria... ...o somos... Este, no, nada, nos borraron la memoria de lo que pasó en los cuatro años de Macri. Es interesantísimo, porque acuérdense lo que pasó con Menem, por ejemplo. Menem termina su mandato, viene de la Rúa, y de la Rúa, igual que Alberto, hay que decirlo... ...no entendió la gravedad de la crisis... No entendió la gravedad de lo que estaba pasando y no supo, no quiso, no pudo, tache lo que no corresponda, igual que Alberto, lidiar con esa crisis. Y se fue en helicóptero. Epa, si le quieren seguir pensando en los paralelos, recuerden que hace, ¿cuánto? hace menos de una semana un ministro del propio gabinete de Alberto dijo que si no era por la llegada de masa, también se iban en helicóptero, que ya estaban sonando las tapas del helicóptero porque la mala gestión de Martín Guzmán, la salida de Martín Guzmán, después de su mala gestión, del mal acuerdo que hizo con el Fondo Monetario, hubiera provocado que también Alberto se fuera en helicóptero. O sea que el paralelo entre Fernando de la Rúa y Alberto Fernández no es antojadizo. De la Rúa se fue, vino Dualde, es una historia conocida, se convoca a elecciones y allá por el 2003 gana Menem. Sin embargo, no puede presentarse a la segunda vuelta porque la población entendió que Menem era parte del problema. No solo el problema era de la Rúa, sino que la Menem era parte del problema. Y eso mismo, en verdad, es lo que lleva a Mauricio Macri a bajarse de la candidatura. Que hay un sector de la población, sobre todo de los sectores más pobres, en el conurbano bonaerense y en otras ciudades, que recuerdan que Macri es parte del problema, porque recuerdan que cuando Macri se fue, él que decía que reducir la inflación era una pavada, se fue con un 53% de la inflación. Él que decía, júgeme por los resultados de mi lucha contra la pobreza, la pobreza aumentó durante el gobierno de Macri. Y él que decía que venía a reactivar y hacer renacer la economía argentina, se fue con dos años consecutivos de caída de la economía. ¿Esto mejora lo que hizo Alberto? No. Lo que hizo Alberto ya lo conocemos, lo sabemos, la inflación al 100%, todo eso ya lo sabemos, pero blanquearse discursivamente, pensar que todos este, se, los desastres de Alberto nos hicieron olvidar de dónde venimos y qué hizo Macri, la deuda, lo que Macri provocó para que Alberto no supiera o no pudiera manejar la crisis, es una especie de insulto a la inteligencia. Pero también me llama la atención varias frases que vieron que Macri repite siempre contra el populismo y los líderes mesiánicos, y ahí si sí uno detiene y dice, che, a ver, eh, hace 80 años, dice Macri en el texto que se conoció hoy, eh, arrancaron acá en la Argentina los líderes mesiánicos, obviamente está hablando del general Perón, y esa nostalgia de lo que había previo al general Perón, los radicales no tienen nada para decir, los que integran la alianza, porque antes del general Perón lo que había era la década infame, donde el radicalismo estaba proscripto, donde las elecciones se hacían como querían los conservadores y solamente toleraban una parte del radicalismo. Eso es el paraíso perdido de Macri. Y después dice que no, que los mesiánicos, da a entender como que los líderes mesiánicos son siempre peronistas, y los que gobernaron de facto, y los que derrocaron gobiernos en nombre de sí mismos o del partido militar, no eran mesiánicos, no se ponían por encima del voto popular, Onganía, Lanuse, Videla, Aramburu, ellos no estaban por encima del voto popular y eran mesiánicos. Estas son las cosas que cuando uno escucha lo que dice Macri, solamente se la pueden decir cuando nadie la repregunta, donde nadie le detiene y dice, señor, ¿en serio? Eh, ¿Usted cree que estos últimos 80 años fueron todos... ...de populismo y peronismo, y qué pasó en el medio, qué pasó con los dictadores. Usted puede, se va a quejar del capitalismo de amigos, usted podría dar clase... ...porque así con el capitalismo de amigos es que se enriqueció el grupo Macri. Un poquito más de lo que dice Macri. Ahora tenemos que estar muy atentos, porque en situaciones difíciles enseguida salimos a buscar... ...una personalidad mesiánica que nos dé seguridad... Juntos por el cambio ha logrado superar esa falsa ilusión del individuo salvador. Cuando uno dice, Macri se queja del capitalismo de amigos. Es que en la propia gestión de Macri no hubo varios ejemplos de capitalismo de amigos y de beneficio para su propio grupo. No quiso cerrar la causa del correo y después tuvo que pedir perdón. No hubo un escándalo que, por supuesto, como suele suceder en Comodropí, nunca se va a investigar, con el pasamanos ese que hizo Macri, por el cual una empresa eh, española, Isolux, le vendió a un sello de goma unas este, terminales eólicas que después terminaron revendidas y en ese pasamano se ganaron 48 millones de dólares. Y lo que pasó en las autopistas, el propio gobierno nacional hace poco acaba de denunciar ...como algo fraudulento lo que hizo el gobierno de Macri... ...que para mejorar la, la cotización de las acciones de la Autopista del Sol... ...que después terminan vendiendo... ...aceptaron que existía un juicio en el CIADI sin protestar... ...le mejoraron la plata en dólares a los concesionarios de la Autopista del Sol... ...y la Autopista del Oeste y después vendieron las acciones. Entonces eso no es capitalismo de amigos, no... Y entonces ahí es uno, donde uno dice, claro, para eso de vez en cuando sirve el periodismo. Para que cuando un candidato a presidente quiere mentirnos en la cara, alguien lo pare y le diga, con respeto, con respeto, sin insultarlo ni, ni sin ponerse frenético, uno puede decir, pero señor, ¿en serio? Usted habla de, de del populismo mesiánico que comenzó hace 80 años y en el medio no pasaron otras cosas. Usted habla del capitalismo de amigo y ¿cómo se formó? la riqueza del propio Grupo Macri. Que los candidatos o los políticos piensen que por su mera palabra ellos se convierten en parte de la solución y no recuerden que son parte del problema, es un insulto a la inteligencia. Macri piensa que puede hablar del capitalismo de amigos como si fuera algo que sucede solamente en el peronismo o en el kirchnerismo y que nadie se va a dar cuenta cómo se hizo la guita el grupo Macri, con qué tipo de mecanismos, cómo le concedió el Correo Menem. En total nadie se va a dar cuenta. O en todo caso, los que nos vamos a dar cuenta, lo vamos a tener que hablar en soledad, porque esas cosas nadie le va a preguntar en una entrevista. Todos les van a poner cara de vaca diciendo, ah, oh, qué interesante, qué terrible lo del populismo, y todas esas pelotudeces que se le pregunta a los tipos cuando uno no les quiere preguntar nada. Entonces. Esto es lo bueno que tienen las campañas electorales, que cuando arrancan las campañas electorales empiezan a ver estas cosas. Es el momento que yo más me divierto.